Carmen, contame un poco sobre el curso de MH Gap Humanitario que ya tenemos disponible en el campus virtual de OPS. Bueno, este curso básicamente nos sirve para capacitar a los profesionales de la salud en esas herramientas y estrategias que son importantes para atender la salud mental en tiempos de emergencias, de situaciones humanitarias, de crisis. Y estamos hablando de cualquier tipo de, de situación eh, de emergencia que puede ser un desastre natural, puede ser una situación de violencia o conflicto, o puede ser una situación como una epidemia, o una pandemia en el caso de COVID-19. Básicamente, en el curso eh, intentamos dar aquellas herramientas que son eh, importantes en las situaciones de emergencias se calcula hoy en día que una de cada cinco personas van a tener problemas de salud mental durante la emergencia. Eso no quiere decir que la mayor parte de las personas realmente saben buscar sus estrategias para seguir adelante y pueden tener algunas reacciones, pero no llegan a ser una situación grave que requiera atención. Sin embargo, siempre hay una parte que sí que va a requerir esa atención. Y desgraciadamente, normalmente, en las situaciones normales, pero sobre todo en las situaciones de emergencia, no contamos con los recursos a nivel de los profesionales de salud mental especializados que puedan brindar esa atención y por tanto necesitamos capacitar al resto de los profesionales de la salud. Concretamente, Carmen, ¿a quién está dirigido el curso? El curso está dirigido fundamentalmente a profesionales de la salud del primer nivel, pero también pueden ser de un segundo o tercer nivel pero el, el, el, el foco principal es en atención primaria. Los médicos generales o los médicos de otras especialidades, que no sean la de salud mental, y los enfermeros y enfermeras serían los principales receptores de este, de este curso. Carmen, concretamente, ¿algunos ejemplos de lo que se aprende en el curso y cómo lo aplica? En el curso esperamos que los participantes aprendan cuáles son esas herramientas, esas estrategias fundamentales para brindar la atención y previamente una buena evaluación de las necesidades de la persona que tienen delante en cuanto a las condiciones prioritarias de salud mental, de problemas neurológicos o por uso de sustancias. Y en este sentido van a aprender sobre situaciones concretas en emergencias, que eh, son habituales en, en, en este tipo de situaciones como pueden ser el duelo, como pueden ser la, la, la ansiedad, la depresión o como pueden ser algunas situaciones como otros síntomas habituales, también sobre aspectos como las discapacidades intelectuales u otros que eh, tendrían sentido ser atendidos a nivel de atención primaria fundamentalmente por parte de los profesionales ya que en muchos casos no van a poder tener ese acceso a los profesionales de la salud mental.